muy buenas amigos de youtube hoy les voy a enseñar cómo ver su historial en otro dispositivo que estén vinculados imaginemos que tenemos nuestro correo en un celular en otro dispositivo vamos a ver el último historial que entraron en ese dispositivo entonces vamos a darle aquí al historial el dispositivo que vamos a buscar es un iPhone 7 entonces vamos a darle a historiar de nuestro navegador actual pero aquí donde dice tap from another device le vamos a dar y vamos a ver que hace 11 minutos en ese dispositivo, en ese navegador del Chrome también, yo entré en mi celular y busqué esa información, entonces podemos también abrir esa información, a veces no es de mucha utilidad porque nosotros eh, estamos eh, leyendo alguna información en otro dispositivo y queremos seguir leyéndola en nuestro dispositivo actual que estamos ahora mismo entonces de esta manera podemos acceder a lo que el otro dispositivo eh, tenía o estábamos leyendo es cuanto a este video espero que Aprendieran en cuanto a lo que quise enseñarle. Cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del video.